muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo video. es relacionado con el croncas hoy vas a aprender cuáles son los juegos compatibles con el croncas para que puedas jugar con él le dejaré todos los nombres de los juegos en la descripción del video. free flat cas game Heist. just dance now Emoji party. Willy Fortune Carcas Car cast. Trish. draws party for Kronkas. Ten cars. All down fish. Angry bird go. Cast a draw. Drops bomb. Do Hunter to miss the Ocho Titans. Floating brains. Snake games with Kronkas. Elian Invaders, cheers.